Estamos con Aitor, es padre de una niña con fenilcetonuria, una enfermedad rara, y le preguntamos si Internet le ha servido de ayuda. Sí, sí, sí, porque en mi caso concreto, claro, es en una enfermedad rara, en, un sitio, en una enfermedad en la que encontrar información cuesta mucho. Internet era, ha sido como una montaña a nivel digamos, de información básica de la enfermedad, lo que supone, como de relación con otros pacientes, con lo que se hace en otras partes del mundo, con actividades, sí, sin duda. Muchas gracias, Aitor. Si nos lo permites, seguiremos hablando contigo.